Buenas a todos, bienvenidos, bienvenidos a este nuevo video y hoy, hoy, hoy, hoy es el segundo video de la semana Tu Bakugan Marvel Planet es. El día de hoy vamos a estar abriendo nada más y nada menos que una caja organizadora Bakugan que viene con algo bastante, bastante interesante dentro ¿Qué será? Mmm no lo sé, pero es que la necesito, ¿y por qué? porque es que vienen más unboxings, ¿y dónde voy a guardar las cosas? ¿dónde? pues hombre, en la caja tenemos aquí un Baku Core. es curioso porque ya no son cartas Bakugan, sino Baku Cores. y tenemos aquí a nuestro viejo colega de siempre, que nunca pasará de moda Midnight Percival, así que sin más, cogemos el Bakugan lo hacemos surgir, sí señores ya saben que a pesar de que lleva el planeta y pueden llegar las temporadas que lleguen, tu Bakugan es nunca va a cambiar a Midnight Percival y pues nada, recuerden ir a Instagram, Facebook Twitter, vayan a mi correo, manden Mándenme fotos, mándenme cosas, dejaré todo abajo en la descripción Y también recuerden, Hidrography, un canal muy genial de animaciones que sé que les va a encantar Vayan chicos, porque sé que les va a encantar, es que lo sé, es que lo sé, hombre, lo estoy viendo Que luego irán, ¿por qué no vine antes a este canal? Vayan, y sin más, empezamos con el video Las cajas organizadoras de Bakugan ya existían, no es algo nuevo, aquí por lo menos tengo una, esta es la primera que tuve, luego tuve otra, aquí guardo muchos de los Bakuganes más preciados que tengo, no es tanto por valor sentimental, es más que todo como los, los que me parecen muy lindos, aquí, aquí los guardo. Igual hay muchas más cajitas Tengo otra por allí guardada eh, Donde uno pues guarda las cosas, ¿no? Esta, en esta caja la tengo en un lugar especial Porque es como la primera que conseguí cosas así En esta ocasión vamos a ir con las nuevas cajas organizadoras Que llegaron con Battle Planet Llegaron en tres motivos Una Aquos, una Pyrus y una Darkus Esos son los tres motivos Creo que hay ahora también una Aurelus Si no estoy mal, creo... Bueno, sé que van a terminar sacando de todas Así que pues no importa Sería muy lindo tener una Heyos. Eso me encantaría Pero en mi caso conseguí esta de aquí Sí, sí Señores, la caja Darkus Curiosamente la caja Darkus es Más costosa que las otras dos eh, No sé por qué, no, no lo entiendo la verdad Hey, mírame, hola bebé, ¿cómo estás? Pero pues bueno, esta es la que vamos a abrir, no sé cuántos Bakuganes alcancen a ver, pero lo que sí sé Es que en esta caja hay un Bakugan Muy, muy especial, muy especial, que me recuerda a Alguien muy especial, así que pues abramosla. Bien, antes de todo vamos a examinar qué hay De la caja, a ver, eso, está aquí el logo Bakugan, que está muy lindo ¿Saben? Es muy complicado conseguir el logo de Bakugan solo O sea, está Battle Planet, Battle Brawlers Nibestroya, eh, Gundalin Invaders, Mectarium Surge, eh, Bakugan eh, eh, Dimensions Hay un montón Pero este logo Bakugan como tal Es muy complicado, muy complicado de conseguir, luego Bakugan Bar Planet, no sé qué, bueno, lleva no sé tus cosas Viene con dos Baku core Y bueno, aquí dice, no, puedes guardar tus cositas Algo curioso es que mira, aquí puedes combinarlas lo cual me parece súper creativo y súper bonito Y aquí está pues la aplicación, ¿no? Ya saben que si quieren descargarla El, el canal ya la hemos descargado, ¿no? Recuerden también que al final del video Dejen las instrucciones para jugar Bakugan Para que recuerden todo esto, ¿no? Y viene con Nilius Nilius es un Bakugan que quiero, que quiero mucho Lo iba a comprar eh, solo Pero yo dije, no, mejor lo compro con la caja me sale mejor Además de esto viene con una... Bueno, viene con un Bakuan, dos Bakukor un, Y una carta de personaje, no viene con cartas poder Y pues es muy parecido a las otras que tiene aquí para guardar bueno, sus cosas, ¿no? Bueno, sin más, empecemos eh, Tengo aquí el bisturí Me toca con mucho cuidado Uno para no cortarme y dos para no rayar la caja Voy a hacer solo una pequeña incisión aquí Eso, yo creo que así es suficiente Y vamos a quitar este plastiquito A ver... Ya está, ya quitamos el plástico. Una vez el plástico quitado, vamos ahora a retirar esto que yo supongo se retirará. A ver, ¿cómo? cómo? Vamos a... A ver... Tenemos esto. A ver, ya, dámela. Y aquí está, sí señores, la caja Bakugan Battle Planet organizadora. Estas se llaman, ya les digo, eh, Baku Storage, lo llaman esta vez. Bueno, es una caja organizadora. Estas tienen otro nombre, no me acuerdo cómo se llamaba. Pero bien, aquí está, pues, ¿qué podemos decir? Vale, sigue reflejando aquí lo mismo el loguito de Bakugan. Que curiosamente, no sé si alcanzan a ver, eh, este logo, a ver, tiene como, es como brillante, ¿sabes? No es, no es gris normal, es, es brillante. En la parte de atrás, pues, tenemos lo mismo, pero sin sin sí, brillante, ¿no? Vamos ahora a abrirla. Estoy muy emocionado. Esto se abre como, ah, aquí tienen las dos abrieras. Y sí, señores, aquí estamos. Bueno, un triángulo. ¡Ah! ¿Será esto una obra de los Illuminati? Por Dios. Aquí, ¿qué más tenemos? Bueno, ya aquí ya tenemos las cartas. Y tenemos a nuestro Bakugan. Y aquí la caja, ¿no? Entonces, organicemos todo y continuamos. Bien, y aquí tenemos las cositas. Vamos a abrir primero las cartas. La verdad me llama mucho la atención las cartas. Son bastante delgaditas. No son tan gruesas como pensé. Nirius 500 poder B. Dos niveles de daño y puede con eh, estas son las elix, creo que se llaman, bueno, no me acuerdo cómo se llaman. Tendré que revisar las reglas que estarán al final del video, sí, señores. 500 muy lindo, muy lindo. Tengo que conseguir forros para cartas, by the way. Bien, y aquí están pues los dos Bakukor, ¿no? Uno es este, creo que es elix, no me acuerdo cómo se llama. Más 500 por B menos un nivel de daño, bueno, un, un precio a pagar y otro puño. Más 100 y le suma 3 de nivel de daño a, pues, los Darkus y los Pairus. Bien, vamos a ver aquí los Bakukor. Porque ahora quiero tener en mis manos a esta reina de aquí. Bueno, no, a este rey de aquí, perdón. A ver, abrámoslo. Voy a hacer algo que tal vez muchos dirán, no lo hagas, pero lo voy a hacer. Igual va a ser por... Con fines médicos, clínicos. Y aquí está. Sí, señores. Es. ¡Wow, wow, wow! Se siente lo que se siente. Lo que se siente no es de este mundo. No, no, no lo es. Bueno, está como un poco resbalosito, ¿sabes? No sé si es que los les echan algún tipo de lubricante. Nilius, Darkus. Hermoso, hermoso. Apenas lo vi, dije hermoso. Es muy parecido a Ingram. Eso sí me lo han dicho. Vamos a dejar la cajita aquí atrás. Vamos a coger un Bakucor. Creo que se me llama más la atención que el otro. Uno, dos, tres. Uf, hermoso, hermoso, hermoso. hermoso. Míralo. Uf. No, no, no, me encantó, me encantó, me encantó. Tiene algo raro el plástico, ¿sabes? O sea, es, es algo rarito. Eh, no sé qué es, pero es algo raro. A ver, ¿dónde está el poder B? Debe tener 500. A ver, ¿dónde está el poder B? El poder B es que igual yo soy súper ciego para el poder B. 500 poder B. Muy, muy lindo. Nilius, como les decía, me recuerda a alguien muy, muy especial para mí. Y le mando una, un saludo a Camilo. Porque de verdad, es alguien suelto muy, muy especial para mí. Entonces, me recuerda mucho a él. De hecho, nos conocimos gracias a Nilius, de cierta forma. Es, es interesante, es interesante. Es muy lindo este verde, me encanta. Vamos a verlo otra vez. Se abre raro. O sea, suena raro cuando se abre. Suena como un poco crack Normalmente suenan crack, pero estos sonaron como crack me han dicho mucho que Nilius se parece a Ingram. A Ingram, pero en versión... Pues, sin la cabecita. Y la verdad es que sí. Aquí tengo a Ingram. Y como pueden ver, Nilius sí es muy parecido. Ven la colita, las alas. Eh, lo único que quitan... Primero es más grande. Segundo, las piernas de Nilius son automáticas. Algo que no pasa con Ingram. Además de esto, pues le quitan toda la parte del torso y, y la cabeza, brazos a Ingram. Dejan solo estas dos alas. Quitan estas alas de acá. Y dejan estas un poco más grandes. Y ya... Y vale, es un no evacuant Es curioso, pero estos evacuantes no tienen el atributo plasmado Eso pues no me gusta Me gustaría, me hubiera gustado que lo hubieran puesto plasmado Algo que no sabía Pero que les digo, se siente raro Es, es muy liviano, es muy liviano Vamos a cerrarlo otra vez Que la verdad me encantó Nilius. Me encantó, me encantó, me encantó muy, muy lindo. Entonces vamos a ver la caja que es la protagonista, si a todo no se nos olvide. Y entonces, si mal no entiendo, tú tus cartas las puedes poner aquí en este espacio para que vayan bien guardaditas. Y tus Bakuganes pues los puedes guardar, ¿sabes? Aquí. Supongo que también se podrán guardar eh, los pues, los otros, ¿no? Los de temporadas pasadas porque igual el espacios es para Bakuganes más grandes. Sí, bueno, se pueden guardar perfectamente. Tengo aquí, por cierto, a Dragonoid Aquos del video pasado. Y pues vale, sí se pueden, obviamente. Entonces, tú ahí llevas tus cositas. Y supongo que, pues, tus Bakukor... Ah, no, no, no, perdón, aquí, okay. Aquí van los Bakuganes y los Bakukor, supongo, irán en esta zona. Ajá, así, mira, así. Allá has tu cor, tus cartas, tus Bakuganes, cierras. Y listo y ya Bien, para el que se pregunta por el tamaño Es como, a ver, una, dos Como dos cartas y media en horizontal De una carta portal Normal, ¿saben? Es, y digamos de alto es como una, dos, al, dos dos altas Y de largo es una, dos Dos y cuatro atributos Más o menos, son cuentas un poco malas Pero es lo que hay Así son Y pues nada chicos, espero que les haya gustado muchísimo este video Me encantó la caja, la verdad me fascina los deja bien, bien, bien sujetos Todo lo deja muy bien sujeto, la verdad Es transparente, hola bebé, ¿cómo estás? Y pues nada chicos, espero que os haya gustado muchísimo Este video, me encantó abrir esta caja Ya la necesitaba, ya era hora Y pues nada, espero que os haya gustado muchísimo este video A mí me encantó, y pues este fue el segundo día De la semana Bakugan. ¿Qué pasará en el tercero? ¿Qué cosas llegarán? ¿Habrá más? ¿Habrá más? Espérense a saberlo Nos vemos en un próximo video chicos Recuerden darle like, comentar, compartir y suscribirse Y nos vemos, adiós We'll